¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Brian Danich Y hoy os traigo la mejor sensibilidad que he tenido en teclado y ratón Sinceramente llevo un mes y... incluso un mes y medio jugando a teclado y ratón Y he notado una mejora impresionante, absolutamente increíble como he mejorado Ya soy mejor que en mando, más o menos y eh, os voy a decir Mes sensibilidad, vale Es verdad que la cambio casi todos los días Pero vamos, que no la cambio mucho Sino a lo mejor le cambio un punto Como medio punto nada más Ya que tengo una alfombra pequeña Y no tengo mucha experiencia en el ratón Quería decirles también que tengo 800 de DPI Vale, para la gente que no me vaya diciendo por los comentarios cuánto DPI tengo Bueno, pues tengo 800 de DPI Ahora sí gente, os dejo un gameplay de fondo Y os vamos con la sensibilidad Y bien chicos, nos vamos a la sensibilidad del ratón, en donde vamos a elegir la sensibilidad del eje X e Y. Pero antes, vamos con abajo, con el vuelo del ratón. Invertir los controles, eh, hay que tenerlo desactivado, ¿vale? Muy importante tenerlo desactivado, ya que esto nos va a dar, aunque no lo creáis, más puntería. Luego, la sensibilidad del ratón para el vuelo, eh, 100% totalmente. Luego, eh, método de entrada en ratón, hay que tenerlo activado. Y ignorar entrada en mando, si ustedes jugáis en mando de vez en cuando, como yo, pues lo desactiváis. Si solo jugáis en teclado, activarlo, ¿vale? Que eso reduce un poco más el impulse lag. Y bien, gente, ahora vamos con lo importante. Sensibilidad de la mira al 90,5%. Aquí depende mucho de cómo juegues tú. Con el ratón, si tienes una alfombra grande Si tienes una alfombra pequeña, si no tienes alfombra incluso O depende de, de tu DPI A ver, los pro players se lo ponen al 100% Y hay gente que se lo pone al 70% Yo lo que hice fue coger una media y ponerlo al 90% Ahí vais probando ustedes, ¿vale? Sensibilidad de la mira significa que cuando nosotros con un francotirador Por ejemplo, estemos apuntando, se moverá más rápido o menos rápido Y luego, sensibilidad al apuntar, como el propio nombre indica lo ponemos al 84%, ¿vale? Lo mismo, coge la media de los pro players. Hay gente que esto lo utiliza al 40% Yo lo utilizo al 80%, me va bastante bien A veces me lo he puesto al 100%, pero es una locura, ¿vale? Es una locura ponerlo al 100% eh, Ninguno se lo ha puesto al 100%, creo yo, en este mundo Así que se lo recomiendo más o menos por el 50-80%, ¿vale? Es importante ir probándolo y coger mapa de creativo Que por cierto, si queréis que os suba en la descripción o en un vídeo nuevo eh, Mapas para practicar las sensibilidades Os lo traeré, ¿vale? Os traeré códigos de Fortnite Y también si queréis la cuarta parte de cómo renderizar Fortnite Que si no lo habéis visto en la serie, está aquí arriba en la caja de lista de vídeos eh, Os lo recomiendo verlo, ¿vale? Para que os suba muchísimos FPS Y bien, por último, pero no menos importante Lo siento mucho por dejaros esto eh, a último Porque de verdad... Mucha gente se une a mis directos y cuando ve la sensibilidad se va y creo que es mejor que veáis un poco cómo es mi contenido y si se pueden suscribir, pues mejor gente. Mucha gente dice que simplemente sube la sensibilidad y ya está y sí, vale, está bien porque es verdad que es más cómodo, pero es que luego lo que a mí me importa es que la gente vea mis vídeos, me meto un curro para solamente que la gente la gente... Lo vea unos 5 segundos Y eso no me mola, por favor Intentar ver mis vídeos eh, un poquito más tiempo, ¿vale? Simplemente eso Y bueno, gente, pues eso La sensibilidad del X, eh, 9,4% y 7,5% Aquí os digo una cosa Si tenéis una sensibilidad alta como esta Alta entre comillas, ¿vale? A recordar que tengo 800 de DBI Yo tengo una alfombra pequeña ¿Vale? Una alfombra pequeña que con esta sensibilidad está bastante bien. Incluso a veces me la subo al 11% la X. Pero la Y está de locos. Luego, eh, si tenéis una alfombra grandísima que ocupa casi toda la mesa, os recomiendo ponerla al 5% o al 6%, ¿vale? Es lo mejor que tenéis para esa alfombra y para la mía. Y bueno, gente, si sois de mando, recordad que yo también subo sensibilidad de mando, no se preocupen. Así que os esperaré en el próximo vídeo con la sensibilidad de mando y a lo mejor subo una cuarta parte de cómo renderizar Fortnite. También haré partidas privadas como siempre regalando pavos de Fortnite en cofres de StreamLutz todas las noches. Que por cierto mucha gente, de verdad, que cuando se unen a mi directo me preguntan ¿Cómo consigo cofres? Chicos, tenéis que ir a la descripción o, po o poner en el chat cuando estén en directo la palabra cofres, se registran. Y me tenéis que decir vuestro nombre de usuario cuando estéis registrados, ¿vale? Una vez están registrados, simplemente tenéis que ver mi directo un tiempo. Y una vez cuando pase ese tiempo, simplemente eh, os entregaré el cofre y ya está. No es tan difícil, gente. Bueno, ahora sí que sí. Mmm, no sé qué más decir. Estoy súper agradecido por parte de muchas personas aquí que se lo pasan conmigo todos los días. Increíble. Y estoy muy disgustado con YouTube y... Twitch no tanto, pero YouTube eh, fatal. Os digo por qué. YouTube eh, era una plataforma que me encantaba. Eh, antiguamente era la hostia. Pero Twitch le ha remontado, ¿vale? Y mucha gente se está pasando a Twitch. Y ahí es algo que, bueno, es algo normal. Pero el problema no es ese El problema es que mi comunidad, casi teniendo 5.000. 5.000 suscriptores. Eh, nadie me ve. Como mucho consigo, 3 espectadores en los directos. Así que por favor, os recomiendo suscribirse con campanita para que os avise. Si es que os avisa, porque si sí, a veces no. Activar todas las alertas. Y cuando esté en directo de YouTube, uniros rápidamente. Y los primeros que se unan a mis directos todos los días. A los primeros os regalaré un cofre que puedan contener pavos de Fortnite, ¿vale? Recordad que yo subí un vídeo de prueba de cómo le he regalado un baile cuando le tocaron el cofre. Así que, gente. Es totalmente real, no fake. Así que suscribirse Y ahora sí que sí, gente. Me despido. Os dejo un gameplay de fondo. Y hasta la próxima. Adiós. ¿Puedes subirte? Eh, vale, yo cojo otro. Yo cojo otro. Vamos, vamos a tranquilos. <risa> Tres coches, chaval. Eh, hey, tengo un coche atrás, eh, hey, hey. eh. Venga, venga. Hostia, bro, bro, bro. Le ha reventado. Me suben, avisa Vale, sí. Aguantad, eh, póngase juntos, póngase juntos, buena Póngase juntos Buenísima Yo les aplaudo, tío, de verdad Ay, puta <risa> madre mía, qué bueno que esos, me cago en la puta Vamos Vamos muy sobrados, en verdad nosotros somos un equipo para ir al PNSS, eh, y no coño Si mejoramos Juntos, Júntese, júntate Dime No tengo muchas tampoco, pero Eh, chicos Van a ir Vale, ahora sí podremos ir, ahora sí podremos ir. Pero cuando terminen la pelea de ellos, porque hay dos... Sí, bro. Pon la palabra idea en el te sale el nombre, bro. Qué bueno. Buena, buena, buena, buena, buena. Esa que madura ahí. Cuidado. 29 Ey, no me ha construido Vayanse, vayanse aquí, vayanse se a donde estoy se No, no, no tengo para hacer cobertura, tío. Vale, ya, ya. Vale, no tengo para la TM4, eh. ¡Eh, no me construyes! No tengo para la TM4. Javi, ¿tienes para nosotros o no tienes? Oh, vamos, nos vamos. Sí, sí, buena idea. Estamos muy jodidos. Además que buscan más... Hostia, eh, jugar, pero tengo un bot y un mini. Espera, eh, hay gente, no sigan en el agua, no sigan en el agua, que hay gente. No, bro. Eh... ¿Qué? Vale, va, va, va, va. No es tan difícil, es espectro para baja a Brian. En plan, pon la palabra idea y te sale. Puta gallina, muerte. no <coughs> ha trato animales en directa, ¿no? Pero. <coughs> Madre mía, me atragan Buena idea, buena idea aquí, eh. Oye, tengo otro mini, cuatro, eh. Es una skirmish ahora mismo Si le puedes dar con un franco igual ¿vale? eh, Con un arco Yo, te dejé blanco uno Eh, reiniciaron aquí en parque Reiniciaron en parque, eh De tal nuestra ¿Qué hacen quemando los árboles? ¿Qué han hecho los árboles? Me he pagado Jopro, ¿vamos a otro lado? A ver, vamos a mostrar el mapa Este es el mejor punto Vamos para allá, vamos para allá No, es que nos podríamos haber esperado la tormenta, sinceramente Quedan 17 segundos Ah, esa es buena pesca ahí Yo creo que sería buena idea quedarnos en el puente, más o menos. A ver. Tomo un... Vale, vale, ahora sí que tenemos que subir, subimos, subimos. Porque no, ahora ninguno de los dos. A ver, el Javi tiene música, pero otro no. Estoy, soy el IGL hablando con Nankian. <risa> el más malo de nosotros es el IGL, madre mía. Pillator. <risa> ¿Qué Messi? No, no. Ahí viene un ojo grande. Eh, okay, hay, aquí hay otro jugador grande Es verdad, está bien ¡Ey! ¡Bua! ¡Qué tiraco! Wow. Está solo, está solo Está solo, está solo Sniper vuelve, tío, es que se la suda con Arco y con Franco, es que los mato a todos, tío. O sea que gente. Tío. O sea, no suben, no suben, no suben la La montaña, venga, venga, venga. Nah, estoy muerto, Lo ¿eh? hubiera bajado como ustedes, tío. Ya aguanto, yo aguanto aquí Bueno, lo mataron, bien Venga, suban conmigo porfa 33, 33, 33 elevado, 33 white ya Vale, vale, ya me apoyaron, bien, bien No subas al loco Javi Cuidado 74 Joder, bro, se me escapa Buenísima, hostia Buenísima, muy buen equipo, tío, muy buen equipo, tío Esto es para subir a YouTube, vamos Wow. Eh, ¡Este! Aquí, ¡Aquí hay gente! ¡Aquí hay gente! Vale, vale, me atacan al bueno, esa No, no... Tete, white guay, guay, ya, yeah. guay, guay, guay, guay, vale, vale, no, nos mataron, viene otro. Viene otro con el arquito de los cojones. Sigan, sigan, sigan, vale, vean. Eh, detrás de alguien, detrás de nosotros hay alguien. Para abajo. Muy bien, muy bien, muy bien equipo Ya, yo no. Mi, mi, mi esto no hace nada, ¿no? Chicos, materiales. Tengo un tío aquí. Matarlo, matarlo, matarlo, matarlo. Solo es uno. Venga. No sé dónde está, tío, no sé. Tienes si que ya a bro. Pon la palabra de confesión en el chat y te sale. ¿Eh? Mierda esta, no se quita No, bro La tormenta, tío Va, oye, Javi, huye Va, tú, no, no me lo puedo creer No Tú, confío, confío, Javi El editor ese cuántas kills lleva Que lo he escuchado un montón de veces, ya matarlo Vale, bueno Buenísima. Ah, no lo puedo creer. No creo que el putoidor ese. Seguro que tiene tres años, tío.